Hola a todos, bienvenidos a este canal, su canal Lucy Bit. El día de hoy te estaré mostrando cuáles son las políticas que tiene YouTube acerca de la monetización desde dos ángulos distintos. El primero es cuando tú estás iniciando en el mundo de YouTube, o sea, tienes pocos suscriptores o menos. Y el segundo ángulo de la balanza es cuando ya tú tienes eh, cumplido el mínimo requerido por YouTube para empezar con tu monetización. Cuando pasa esto, te vuelves parte del programa de socios de YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Que YouTube ya empieza a colocar anuncios en tus videos, en tus contenidos, y tú cobras un porcentaje por ese, por cada anuncio que sale en tus videos. Pero cuando hablo de porcentajes, no crean que le estoy hablando de mucho dinero. ¡Wow! ¡Súper mega ¡Wow! ¡Con un video me voy a hacer millonaria! Si ¡Ese video tiene muchísimas vistas! ¡Soy casi rica! No... Yo he tenido la suerte de que mi canal ha ido subiendo poco a poco y tengo un video que tiene 152 mil vistas y algo hasta el momento. Es mi primer video. Otro de 16 mil y pico y así. Y ustedes saben, yo les voy a decir cuánto yo tengo directamente hasta la fecha de hoy. Yo tengo 23 dólares con 11 centavos exactamente. En mi otro canal tengo un año y más de dos meses exactamente que lo inicié. Tengo eh, más de 47 videos publicados. Tengo ya eh, más de 1.200 y tantos suscriptores en mi otro canal. Se los voy a dejar aquí abajo el link por si se quieren suscribir. ¿Qué pasa con esto? Que cada mil reproducciones, cada mil vistas que tienen tus videos, eh, dependiendo del país en el que estén, tú vas a ganar un porcentaje diferente dependiendo de cada país. Lo que hace que la cantidad de centavos que tú recibes por cada mil reproducciones fluctúe de manera constante. O sea, eh, cambie hoy por ejemplo puede ser 50, mañana 60, pasado 77, 75. Y con esto me estoy refiriendo a la experiencia de mi primer canal. O sea, te estoy hablando que son centavos, no son pesos, son centavos por cada mil reproducciones, por cada mil vistas. Y con respecto a este canal es que yo voy a estar estableciendo la diferencia entre un canal con pocos seguidores y otro con ya muchos seguidores monetizando Esta es la parte del canal nuevo, miren aquí solamente tengo nueve suscriptores hasta el momento y todo eh, Vamos a ir, entonces ya que estamos aquí, vamos a ir a la parte izquierda de nuestra pantalla Aquí hay un menú, ven, eh, con esta barra desplegable podemos subir y bajar en esta parte aquí dice monetización, le vamos a dar clic a monetización e inmediatamente se nos va a abrir este, este cuadro o esta ventana. Aquí nos dice que si nosotros queremos ser parte, verdad, partner, si queremos ser parte del programa de YouTube de socios para obtener ingresos y asistencia y demás, eh, que debemos de tener un mínimo de mil suscriptores debemos de tener 4000 horas de visualizaciones públicas y todo eso debe ser en los últimos 12 meses, o sea desde que tú abriste tu canal en el periodo de 12 meses mínimo puedes empezar a monetizar inmediatamente, si lo hiciste menos muchísimo mejor, si lo hiciste más no importa, como quiera vas a empezar inmediatamente llegues a ese renglón, por lo menos los 1000 suscriptores y las 4000 horas, bien Luego de esto, aquí, un poquito más abajo, dice, esta métrica que vemos aquí es el nivel de, de logros que ya vamos reteniendo. Aquí ya yo tengo nuevos suscriptores, nueve suscriptores y dice, como son poquitos y son recién contados, todavía dice que se necesitan mil. Pero a medida que vayan subiendo los suscriptores, aquí solamente me va a ir poniendo la cantidad que me va faltando para completar esta métrica hasta llegar aquí ven, igualmente con las horas, las horas de visualizaciones también me van, están en cero porque lo que tengo son minutos de reproducción, pero cuando lleguen horas y horas hasta aquí las 4.000 horas, entonces empezaremos a monetizar en esto, aquí, había un cuadrito que decía que si querían que me mandaran un mensaje al correo cuando yo ya haya alcanzado o logrado la meta entonces yo le di a aceptar y ya aquí tengo este cotejito que quiere decir inmediatamente yo logré este nivel. YouTube me va a mandar automáticamente un mensaje diciéndome que ya lo he logrado, que ya soy parte del programa de socios de YouTube o de partner y que puedo empezar a monetizar mis videos. Vamos a pasar entonces al segundo ejemplo. Ya vimos cómo se ve la parte de monetización cuando estamos iniciando en YouTube. Ahora sí vamos al segundo ejemplo el segundo ejemplo pero es mi primer canal de youtube aquí pueden ver que tengo 1246 suscriptores hasta el, hasta el momento O sea, tengo 92 suscriptores más eh, durante los últimos 28 días bien para esto también nos vamos a ir a la parte izquierda de nuestra pantalla y vamos a bajar el pulso o esta barra desplegable bien vamos aquí donde dice monetización clic vamos a esperar ok ya vio y aquí miren miren la diferencia miren la diferencia aquí nos aparece aquí nos aparece tres opciones tres cuadros de opciones con las que nosotros podemos empezar a obtener ingresos en YouTube las cuales son publicidad en vídeo esta se refiere esta parte aquí a los anuncios que YouTube puede ir poniendo o que va a ir ubicando en cada uno de los videos Luego de que ya hayas cumplido con las políticas Esta parte de aquí de membresías se refiere a la parte de, por ejemplo, de cuáles eh, opciones O sea, qué beneficios especiales puede ofrecer tu canal a los, eh, a los suscriptores que tiene por ejemplo, pueden ser super chat, pueden ser también videos privados eh, para ellos. O sea, cosas como esas, beneficios que tú le puedas dar a tus suscriptores que compren las membresías. Ellos los pagan de manera mensual y tú te ganas un 70% luego de que deduzcan el impuesto. Y en esta parte de aquí, en los super, eso viene siendo también para la parte de los videos en vivo. Esos chats que aparecen donde podemos ir comentando o se pueden agregar los comentarios y aportaciones de chat que las personas pueden comprar o varios paquetes de chat que las personas pueden comprar para destacar su mensaje o para destacar su sticker, YouTube automáticamente lo va a resaltar cuando compre ese paquete por encima de los demás mensajes o de los demás chats y así tú o la persona que, que está suscrita a tu canal Puede ver eh, por mayor tiempo, porque también compran tiempo, por mayor tiempo, el chat que tú tienes ahí. Tienen eh, stickers diferentes y aparte de eso, duran más tiempo. Estamos aquí, donde dice, gana dinero con tu canal de YouTube, aquí en más información, donde podemos descubrir más puntos de cómo nosotros podemos obtener ingresos a partir de YouTube, o sea, monetizando nuestro canal. Eh, vamos a bajar un poco para que ustedes sepan. Miren, aquí dicen que algunas de las formas de, de ganar el dinero eh, como socio de YouTube pueden ser ingresos por publicidad, o sea, con anuncios gráficos o superpuestos y videos. Esa es la que estábamos explicando anteriormente. También la membresía del canal la estuvimos explicando anteriormente, que es cuando tú le das beneficios especiales a tus eh, suscriptores. La biblioteca de artículos promocionales. Eh, que los pan pueden ver y comprar los artículos promocionales, oficiales Que se muestran en tu página de, de reproducción Por ejemplo, tú tienes un video y tú debajo pones un, un enlace o algo Que lleva directamente o promociona un producto Y tú compras ese producto vía, eh, vía eh, el link que te dirigió a esa compra Entonces automáticamente tu canal obtiene un porcentaje por la venta de ese producto eh, los superchats y calcomanías, que esas son, eh, como les dije anteriormente también, son esos mensajes que podemos destacar en YouTube. Otra parte serían los ingresos de YouTube Premium, o sea que por ejemplo, si una persona eh, está viendo que, que está suscrita a YouTube Premium y ve tu contenido o se suscribe a tu canal y ve tu contenido, entonces eso te genera también. Vamos a ver cuáles son algunos de los requisitos. Para, para tener cada una de esas, de esas, de esas monetizaciones, ¿verdad? Eh, para los ingresos por anuncios, o sea, para los anuncios, debe ser mayor de 18 años, contar con un tutor legal mayor de 18 años, que pueda administrar los pagos mediante AdSense. Esa es la cuenta de Google, Google AdSense, que deberemos crear luego de que ya hayamos logrado nuestra meta de los mil suscriptores y las mil horas. Eh, crear contenido que cumplan los lineamientos Los lineamientos son, por ejemplo, no llevar eh, un vocabulario excesivo O sea, eh, no hablar de temas polémicos No llevar violencia a la televisión Cosas como esas, programas para adultos y cosas como esas eh, Violencia y todo Membresías del canal eh, Los requisitos, ser mayor de 18 años y tener más de mil suscriptores eso es la parte donde le dan beneficios a sus suscriptores la biblioteca de artículos promocionales para eso también eh, debes de ser mayor de 18 años o sea todos, todos esos deben de tener mayor de 18 años para poder eh, optar por ese, por ese paquete o por ese tipo de monetización y tener más de 10.000 mil suscriptores ya los saben, más de 10.000 suscriptores O sea que yo todavía no puedo optar por ese paquete Porque lo que tengo son mil los chup, Los Super Chat y Super Calcomanías Que eso es para los envíos eh, Nuevamente ser mayor de 18 años Vivir en un país o región Donde esté disponible Super Chat Y los ingresos de Premium YouTube O de YouTube Premium eh, Que un suscriptor de YouTube Premium Mire el contenido que tú creaste Simplemente con eso ya tú estás generando. Eso ha sido todo. Espero les haya gustado mucho el contenido del día de hoy. No olviden dejarme sus comentarios y suscríbanse a mi canal. También les dejaré el link de mi otro canal para que se suscriban también. Bye, bye.